1.2 millones de programadores va a necesitar solo Latinoamérica. Quiero que pienses por un momento en la satisfacción que te dará sentir el hecho de que tu hijo siempre tendrá trabajo y no tendrá que sufrir la tragedia del desempleo porque le abriste la puerta a una de las profesiones más demandadas del mundo. Eso sería increíble, ¿verdad? Piensa en lo buen padre que te sentirás al contarle a tus amigos y familiares que tu hijo desde pequeño está aprendiendo un curso de programación certificado por la Universidad de Michigan. Si te quedas hasta el final del video, tú podrás responder una de las asignaciones que debe presentar para pasar el curso. Y que tu hijo puede también hacer lo mismo que hace Sophie de Francia. En clase he aprendido que Python tiene varias palabras reservadas como wow, Wow, usa bucles para ejecutar pasos repetidos La primera asignación que te va a pedir el curso de programación certificado por la Universidad de Michigan pretende evaluar el uso de una función sencilla como print Las funciones son palabras especiales en Python que te permite desarrollar diferentes actividades Son como palabras mágicas Print es una palabra mágica que te permite aparecer cosas en la pantalla Es como decirle al computador que te muestre un mensaje o un número en un espectáculo de magia Por ejemplo, si quieres que el computador muestre hola soy Michael En la pantalla solo tienes que escribir print Abres paréntesis, abres comillas, hola, soy Michael, cierras comillas, cierras paréntesis y listo. Aparece el mensaje en la pantalla como si fuera magia. Intenta imprimir tu nombre en la caja de comentarios y yo te diré si estás listo para presentar la primera asignación del curso de programación certificado por la Universidad de Michigan. Con print tú puedes imprimir cinco cosas, cadenas, números, booleanos, operaciones matemáticas y asignar valores a variables. Para imprimir una cadena, en primer lugar debes escribir print en minúscula. Aparecerá de color morado y todas las palabras que aparezcan en esta versión de Python de color morado serán funciones. Y después de una función siempre abrirás un paréntesis. Luego colocas comillas que las puedes encontrar oprimiendo la tecla Shift y al mismo tiempo el número 2 cuando hagas esto se pondrá verde las comillas y ahí es donde puedes colocar el texto que quieras luego de que termines de colocar el texto cierras las comillas es decir vuelves a colocar chip2 y cierras el paréntesis que abriste al empezar la función y finalmente le das enter y ahí tienes tu primer código de programación en Python ahora vamos a ver cómo se imprimen los números para hacerlo hay que entender que Python hay dos tipos de números los enteros, es decir, los que no tienen comas, y los decimales, es decir, los que sí tienen comas. Y en Python se llaman float. A diferencia de las cadenas, los números no llevan comillas, simplemente escribo sprint, y como es morada, y todas las moradas son funciones, y después de una función siempre va a paréntesis, entonces pongo un paréntesis. Coloco el número, cierro el paréntesis, y listo, le doy enter y acabamos de imprimir un número. Imprime por favor en el área de comentarios cinco números para que te los pueda corregir y saber qué aprendiste. Luego tenemos las operaciones matemáticas y en Python puedes desarrollar varias operaciones matemáticas como por ejemplo sumas y para esto colocas el print, colocas el paréntesis, el número, el símbolo de suma, el otro número y cierras el paréntesis y le das enter. Para multiplicar solo cambias el símbolo de suma por el asterisco y para división por el de slash que lo encuentras con shift 7. Colócame algunas operaciones matemáticas en los comentarios para saber que lo lograste. También podrás asignar valores a variables, pero para entender esto debes entender que una variable es como una cajita que puede guardar cosas, así como dice Juan uno de nuestros estudiantes. En Python podemos asignar valores a variables. Una variable es una letra o una palabra que está al lado de un igual y es como una cajita donde podemos guardar cosas, como el cajón de tus mentes. Y para crear una variable es colocar una letra o una palabra al lado de un igual. Por ejemplo, voy a crear una variable con mi nombre, Michael, y le coloco al lado un igual. Con esto creo una cajita donde puedo guardar información y digamos que la información que voy a guardar es mi edad. Yo tengo 38 años y voy a colocar allí 38 y voy a crear otra variable con el nombre de uno de mis estudiantes Tomás, entonces escribo el nombre, le coloco un igual y le coloco 10 esto que acabo de hacer se llama asignar valores a variables y resulta que yo podría sumar dos variables por ejemplo podría decirle a la máquina que me sume la variable Michael que tiene 39 y la variable Tomás que tiene 10 cierro paréntesis y le doy enter y listo me la sumó y no solo eso puedo crear detectores de mentiras como los booleanos yo quiero decir una mentira, por ejemplo, decir que Tomás es mayor que yo y le doy enter y el programa con la información que le di me dice que eso es mentira. O le puedo decir que yo soy mayor que Tomás y me dice que eso es verdad. Así que los booleanos son sentencias que me arrojan si una afirmación es verdadera o es falsa. Y así de siempre puedes aprender a usar la función print en el curso de programación certificado por la Universidad de Michigan. Como esta, hay 7 asignaciones y 50 preguntas que tu hijo debería responder para poderse certificar. Si quieres más información para que podamos acompañar el proceso de certificación de tu hijo, escríbenos al link que dejaremos en los comentarios y te invitaremos a una sesión gratis para enseñarte cómo contestar una pregunta